Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Bienvenidos de nuevo a mi canal, Creaciones Betina. Se acerca una fecha muy especial, el Día del Padre. Es por ello que hoy les enseñaré a hacer dos cajitas para regalo personalizadas para papá. Recuerden que pueden personalizarlas para la ocasión que necesites. Vamos ahora a ver los materiales que necesitas. Vamos a utilizar cartón duples, vas a cortar un rectángulo de 15 centímetros por 22 centímetros y en sus cuatro lados vas a medir 2 centímetros, esta sería la tapa. Ahora para la base corta un rectángulo de 17.5 por 24.5 y en sus cuatro lados vas a marcar 3.5 centímetros. Vamos a hacer los quiebres, yo los repasé, con la tijera pueden hacerlo también con un lapicero sin tinta y vamos a cortar estos dos lados. vamos a armar la base así nos quedaría así ahora la tapa en esta parte superior vamos a pegar una cartulina de 10 x 17 centímetros del color que deseen vas a cortar cuatro cuadritos ahí les dejé las medidas de colores los colores que deseen y vamos a ubicarlos así, voy a pegar este así, el naranja en este lado, el azul en este lado y el duxie acá, voy a hacer acá unas caritas, o a pintar las caritas cagual voy a hacer esta rayita, pintamos esta carita y hago otra rayita acá, voy a pintar así lo mismo acá en este cuadrito, vamos a delinear cuadrito que serían regalitos vamos a hacer los los cachetitos o mejillitas este lo voy a hacer con rojo y con este marcador pelican es un marcador gráfico y este norma es un grafijel voy a decorar cada regalito claro está que si no tienen estos marcadores o no los consiguen pueden decorar con los marcadores que deseen ahora voy a hacer unos monitos y voy a delinear esta parte vamos a hacer una línea curva en esta parte y vamos a hacer unos banderines o banderitas Ahora voy a hacer rayitas, voy a decorar las banderitas, acabo de hacer punticos, igual acá, en este voy a hacer unas crucecitas y voy a delinear cada banderita. Igual les voy a hacer caritas a cada banderita. Ahora vamos a escribir, feliz día papá. pueden ver está muy fácil de escribir vamos a pintar esta parte y con este marcador voy a hacer unas rayitas día lo voy a hacer con este marcador permanente y voy a repasar para que quede más gruesa quedaría encima de feliz y papá lo voy a hacer con este marcador resaltador voy a repasar para hacerlas más gruesas y voy a delinear con este marcador Sharpie rojo para resaltar más la palabra papá. Voy a hacer acá la tilde con el marcador micro punta rojo. Voy a delinear así, igual feliz. Voy a hacer acá unos moñitos para decorar. Y con micropunta los voy a delinear. Voy a decorar con punticos. Igual con este marcador resaltado. Recuerden que la decoración es opcional. Yo decoro mucho. Voy a hacer cabolitas. Y unas estrellitas. Voy a delinear los regalitos. Y las banderitas. Ahora acá en este lado voy a trazar una línea más o menos medio centímetro y con marcador rojo voy a hacer o a dibujar unos triángulos para que se vean más los voy a delinear con marcador rojo. Vamos a hacer esto en los cuatro lados, ahora sí voy a armar la cajita o la tapa. quedaría así por último voy a aplicar pegante en barra y voy a esparcir murano para darle brillo ahora vamos a tomar la base y voy a colocar papel seda rojo picado creo que el color es opcional voy a colocar chocolates o, o ustedes pueden colocar el regalito que le vayan a dar al papá y listo así nos quedaría la primera cajita segunda cajita vamos a tomar un cartón duplo de 24 x 33 centímetros que sería la base esta sería la tapa uno de 20.5 por 29.5 tomamos la base y en sus cuatro lados vamos a marcar o a medir 5 centímetros y hacemos lo mismo que hicimos con la primera cajita vamos a armar la base cortamos estos extremos o lados aplicamos silicona líquida y vamos a armar así o a pegar así ahora a la tapa vamos a medirle en sus cuatro lados 2 centímetros voy a hacer los quiebres y voy a cortar estos extremos ahora para la parte superior vamos a cortar una cartulina de 13 por 22 centímetros la vamos a pegar yo la voy a delinear con marcador fluorescente, esto es opcional si lo desean hacer. Con marcador azul voy a hacer unas rayas para decorar esta hoja azul. Lo haces en toda la hoja, corta una cartulina naranja de 14.5 x 6 centímetros. vamos a doblar acá 3.5 y vamos a dibujar una corbata voy a doblar aquí en esta parte para terminar de dibujar la corbata ahora voy a hacer unas rayas con marcador verde y voy a pintar así lo vamos a hacer con todas las rayitas acá delineé con micropunta y vamos a cortar ya después de pegada vamos a delinear con marcador negro Igual voy a delinear con micropunta. Ahora voy a dibujar unos lentes. Vas a repasarlos como lo estás viendo para que queden más gruesos. Y vamos a escribir, me parece que se dice Fader. a repasar para que la letra quede más gruesa, en esta parte vamos a escribir happy happy father's day y vamos a dibujar un bigote acá voy a delinear las capitas los lentes igual voy a delinear la palabra father's Y vamos a hacer estrellitas. Vamos a empezar a decorar. Voy a hacer punticos. Acá lo que hice con vinilo, naranja y fluorescente Hice punticos, dice corazoncitos. Y ahora con este blanco voy a terminar de delinear. Así. Vamos a cortar cuadritos pequeñitos que sería para hacer unos regalitos. Vamos a pegar los tres cuadritos. Voy a hacer acá el signo más y el moñito y vamos a delinear todos los cuatro lados con marcador azul igual voy a delinear esta parte vamos a armar ahora la tapa amigos recuerden compartir el video con sus amigos la verdad que me ayudarían muchísimo se los agradecería bastante vamos a tomar la base y vamos a tomar papel seda y lo vamos a arrugar así y vamos a hacer papel seda picado y por último vamos a aplicar pegante en barra a la corbata y le voy a aplicar Murano color naranja. Nos quedaría así. Por hoy hemos terminado. Muchísimas gracias a todos. Para mí es muy importante contar con el apoyo de todos ustedes. Recuerden compartir el video con sus amigos, regalarme un like. Y si no se han suscrito a mi canal, espero que lo hagan. Hasta la próxima.